Gracias, eh, presidente. Bien, en, en España, los servicios cons, eh, sociales se han considerado eh, como la última red de, de protección. En realidad, eh, han ocupado un lugar residual muy distinto al de otros servicios públicos, como puede ser la sanidad o puede ser la educación. Solo van a empezar a ser objeto de atención cuando los llamados nuevos riesgos sociales, pongan de manifiesto que el sistema de protección social diseñado para sociedades con pleno empleo ya no sirve. Eh, Podemos señalar algunos elementos generadores de estos nuevos riesgos sociales, la incorporación de las mujeres al empleo remunerado, el incremento, el incremento de la demanda de cuidados llegado al envejecimiento de la población o los cambios en el mercado de trabajo, me estoy refiriendo a la precarización y a los bajos salarios. Pues bien, en la medida en que los servicios sociales tienen que responder a estas necesidades, se da eh, paralelamente una reducción. Del gasto público y un retraimiento del Estado. Y esto conduce a una refamiliarización de la satisfacción de estas necesidades y a la profundización de su carácter asistencialista. Este carácter asistencialista de los servicios sociales no solo se ha mostrado ineficaz para hacer. Eh, frente a las situaciones de necesidad o de pobreza o de exclusión, sino que ha sido, además, enmarcado en un proceso que acaba estigmatizando a las personas beneficiarias, aumentando los controles y la condicionalidad en el acceso a los programas y a los recursos. Eh, esta trayectoria, además, eh, se acompaña de un sistema de provisión que de una manera creciente se va privatizando y se va estenarizando. Estamos hablando de un sistema mixto, público-privado, donde la iniciativa mercantil se ha ocupado de los recursos dirigidos a aquellos sectores donde eh, hay más beneficios económicos, mientras que el sector público y también la iniciativa social se ha dirigido a los sectores más pobres o a los sectores excluidos. Bien, a esta situación además hay que sumar un marco competencial, descentralizado, que es bastante disfuncional y con un marco regulador poco adecuado. Bien, Hago este breve diagnóstico sobre la situación de los servicios sociales para que, su señorías se den cuenta de los graves problemas que tienen estos servicios y de la necesidad de repensarlos, necesidad de pensar sobre un nuevo enfoque, sobre el marco regulatorio, sobre el modelo de gestión o sobre el modelo de implementación. Eh, lo que traigo hoy aquí eh, a esta Cámara, por lo tanto, no es un gran debate sobre el modelo de servicios sociales, sino tres cuestiones eh, básicas que deberían ser de consenso, que no eh, nos van a ayudar a cambiar el modelo de servicios sociales por sí solas, pero quizás nos pongan en la senda de una configuración de unos servicios sociales de calidad, universales, gratuitos y suficientemente... Eh, financiados. Por eso, en la moción simplemente hago alusión a tres cuestiones, como digo, muy básicas. Por un lado, acabar con las listas de espera. Eh, como todas sabemos, las listas de espera eh, nos referimos con ello a aquellas personas que se encuentran en el limbo de la dependencia, a las que se le ha. Eh, Dado ya una prestación, pero todavía no se ha implementado, estamos hablando de más de 300.000 personas que se hallan en ese limbo de la dependencia, 120.000 además eh, en una situación muy muy dramática, son personas que se encuentran en una dependencia severa y hay miles de personas que mueren esperando la, la prestación. Como segundo eh, punto nos referimos al Plan eh, Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales. Es un plan eh, que tiene ya 30 años, un plan que afecta a una población de más de 40 millones de habitantes, eh, más de 5.600 municipios, con lo cual es necesario renovar su financiación y prestarle atención. Y, como último punto, eh, lo que pedimos también, como no, es la derogación de la Ley 27 2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, porque, bajo el pretexto de clarificar las competencias municipales y evitar duplicidades, han restado competencias a los municipios en el ámbito de los servicios públicos, fundamentalmente. Y, de esta manera, los ayuntamientos muy, muy difícilmente pueden hacer frente a todas las demandas de la ciudadanía en una situación como la que estamos de emergencia habitacional. Por lo tanto, se trata de un ataque a la autonomía local, a esa autonomía que protege y recoge la Constitución y, por lo tanto, lo que pedimos es su derogación para posibilitar que los municipios y los ayuntamientos, como la administración más cercana a la ciudadanía, pueda desempeñar adecuadamente sus funciones, particularmente las que se refieren a los servicios sociales. Gracias.